Namaste, hola, bienvenidos a nuestro canal. Soy Mauricio, Resta, Lama. Lama. YouTube channel, mi YouTube channel, uh, Resta. YouTube channel. Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. Hola, ¿Cuál es el problema? es el la el es el es es es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 ¿Cómo no ¿Por se no, no, no, -no. no. Son channel subscribe canal suscribirte boy boy Mostly beauty related unza. Uh. Kye, beauty related mon make up Transformation videos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 Internationally, it's sale. no one Let's see who wins. I'm the competition to buy I Book one, whatever that was. What it I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm Deja pues de tener. ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué pido pido? ¿Qué pido pido? ¿Qué pido pido? ¿Qué pido pido pido? ¿Qué pido pido pido pido? ¿Qué pido pido pido pido pido pido pido pido pido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 Price es lo que ¿Qué es lo ¿Qué es es ¿Qué es lo que es es es es es Tan limita, pero no me hace un Te escucho, ¿no? Mm. Nick Haio auto, no puedo tocar eso, de te tocaré. ¿Volcan No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es no, no, no, no, no, es no, no, no, no, no, no, qué veganas. Vamos a me es mm. <coughs> oh, sí, no Me da la. <laughs> no esto. Me da el pollo, el me Taste el las maravillas? Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Mmm... Esto me trae, ¿sabes? <muchas> Daule su SG, pero... No, no, no, no, no, no, no, no, No hay background, pero no hay problema. ¿Puedo hacer algo? No, no. Si jure, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Me veo! ¡Por la cita! de hermano! ¡Mamá! ¡Mamá!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 ¿eh? es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué eso? ¿eh? ¿Qué ¿Qué eso? ahora? ¿Qué es lo ¿Qué Si no, no es baugues, no, que va a ir a la batina lámpara, ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es eso? Es muy especial. Es muy especial. Es en de Nick sí, mm. to Nick Competition, Nick to Nick... ¿Le parece? Mira, eso es aluendagismo. Aluendagismo, ¿no? que Bora botarle, venimos Hoy en no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, soy el número de número de número de número de número de número de número de de Bien, pues vamos ¿Qué pasa? Pr ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? la pasa? <coughs> <coughs> <tambi joe> Yo no tengo que hacer nada. Es que no puedo hacer nada. Es que no puedo Es que no puedo no Es no hacer Es no no Amarillo, la lama. de no, time, if you like our video, please do a cup of Oh my god, last mm. battle ever! this was mm. the last <laughs> online puede último día. Me lo tengo que sacar, ¿no? ¿Cómo se ya, no te dos más. No me voy a tirar. Ahora me llamo... te me voy a ¿no? No te vas a ver pero por lo que daba me acuerdo que esa noche estaba la un luna madera soy guys aber no le quiso ver ni cortar Dor, ah la de mujer, no, no, no, no, no, no, no, No, guys, no No te vayas a ver si te quedas bien. Mmhmm. ¿Qué tal? No, no, no. No, no. Mmhmm. ¿Qué tal? No, no, no. No, no. Mmhmm. ¿Qué es No, ¿Qué No, no. No, no. No, no. No, no. no. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¿Qué oh, ¿Qué oh, oh, qué Gracias, so everyone, por watching our video. ¿Qué te vas a ¿Qué te vas a te a te a te te a te a thank you everyone for watching our video <laughs> you hey. hey. hey. keep, keep loving keep loving keep <coughs> our channel our channel <coughs> <coughs> hmm. hey. Thank you so much. We'll be back with more videos next Taking time. videos, yeah. I know. Challenge already. We'll be back with more videos, yeah. Thank you. Bye bye. See you till then. Bye. Oh, beautiful.